Eh, mi nombre es Andrea Muñoz, eh, soy psicóloga eh, y hice una maestría en Psicología Ambiental en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, mi interés por tomar este, este diplomado eh, fue porque para mí es súper importante la participación de las personas, de las distintas personas, en los espacios en los que vivimos. ¿Qué que me aportó especialmente este diplomado y creo que... Tener una mirada más integral sobre el hábitat eh, fue, es uno de los aspectos como más importantes porque no solamente enfocarnos en, en la parte física, ¿no? O sea, es como que esto tiene mucho más dimensiones que solamente pensar lo físico por lo físico. Eh, hay distintas escalas también. Entonces, pensar en, esa, en esas distintas dimensiones y que estos proyectos que tienen que ver con la producción y gestión social del hábitat Aborda muchos más elementos que solamente la parte física o como de arquitectura, como infraestructura como tal, sino que eh, aborda también el tema de, de, se me viene por ejemplo el, mei, bueno, el medio ambiente, la salud, este, la parte social, la parte económica, la parte este, como, como personal también, creo que, que en ese sentido y pensando también en las distintas escalas que estos proyectos de de producción y gestión de la habitat, social del hábitat, este, abordan distintas escalas, porque no solamente piensas en el, en el espacio en el que estás, sino que tienes que pensar como en la escala barrial, en la escala como más de ciudad, etc. O sea, cómo hacer un proyecto que, que integre esos distintos aspectos, me parece que, que, que es algo súper importante y por lo menos lo que a mí me aportó este diplomado al pensar esto de una manera mucho más más íntegra, ¿no? más, eh, más amplia también. Porque a veces uno piensa que el diseño participativo, por ejemplo, es solamente de un espacio y ya está. Pero no, eh, implica mucho más cosas. ¿no? Y aparte el diseño participativo es solo como una parte como de todo este otro proceso, que es mucho más grande y que tiene distintos momentos. Y que, y que es importante como ir eh, considerando. ¿no? Eh, me aportó también... Eh, el, el hecho de, de, de ver, por ejemplo, uno de los casos que, que nos presentó Mariana fue el del barrio intercultural y en realidad para mí ese proyecto fue algo que, que siempre que lo, que lo pienso me emociona muchísimo porque pienso como en, en la posibilidad de, de transformar nuestros espacios y, y dejar de ser sujetos como el, eh, o sujetas, ¿no? Que, que estamos como a merced de, de, lo, que, de lo que otros digan, y que tenemos oportunidad como de, de, de ser activos, y obviamente eso implica esfuerzo, porque es como, hay muchas opresiones de parte de los, del sistema como tal, pero eso no implica que a lo mejor no podemos transformar esa realidad. Entonces para mí, por ejemplo, ese proyecto es un proyecto como muy esperanzador, o sea que me, eh, me da mucha esperanza, porque siento que, que, que tenemos como oportunidad como de movernos hacia otras cosas ¿no? eh, obviamente sí requiere mucho esfuerzo dependiendo del tipo de gobierno que haya eh, claramente pero pero sí que sí se pueden eh, sí se pueden transformar los espacios en los que vivimos eh, esto lo he podido aplicar en mi práctica cotidiana en distintos proyectos en los que he participado. A lo mejor no cabalmente todas las, eh, todas las técnicas, todas las dinámicas, pero de a poco, por ejemplo, he ido incorporando algunas, eh, algunas técnicas y dinámicas en relación, por ejemplo, al análisis de actores, he podido... Este, Pensar los proyectos ya no como etapas establecidas, sino como momentos que pueden ir cambiando dependiendo del contexto o, o del proyecto específico en el que esté trabajando, ¿no? Este, eh, obviamente pienso seguir incorporando todas estas, eh, estas técnicas y dinámicas porque me parece que, que el hecho de, de incorporar a, las a los distintos habitantes eh, es, es algo como que es fundamental en cualquier proyecto de este estilo si queremos que estos proyectos eh, avancen en el tiempo y no queden como abandonados en el proceso eh, en, o sea creo que, que en la medida que somos tenemos la posibilidad de participar en la planificación en el diseño en la construcción en la evaluación eh, tenemos mucho más oportunidad de, de apropiarnos de ese proyecto y por tanto como cuidarlo en, en el tiempo y hacer que esto sea como sustentable en el tiempo ¿no? eh, y mi recomendación para otras personas es pues, aprovechar mucho este curso la verdad es que eh, a mí me, me dio me dio nuevas ideas eh, ganas también como de seguir eh, ejercitando aplicándolo eh, importante como inclinarnos a esta interdisciplinariedad y a esta intersectorialidad, y eso implica este, considerar como a los distintos tipos de actores, por ahí dije lo del análisis de actores, por eso me parece súper importante, por ejemplo, ese tipo de ejercicio, porque así también nos damos cuenta del peso que tiene cada voz, ¿no? cada voz de, de, de esos actores. Y, y que no es solo llegar y juntar un grupo y ya está, sino cómo hacemos como para articularnos, cómo hacemos para escucharnos o cómo hacemos también como para, para poner un lenguaje en común. Creo que eso es súper importante. Muchas veces creemos que, que solamente por, por tra estar en un proyecto, eh, el mismo proyecto, implica que ya estamos trabajando de manera interdisciplinaria y no es así. O sea, tenemos que hacer un lenguaje en común y eso implica compartir nuestros conocimientos, compartir nuestras expectativas, necesidades, escuchar lo que dicen las otras personas y a partir de eso es que se construye algo nuevo. No, no, no podemos hacer eso antes de no haber pensado en, en, en esa articulación. Eh, y creo que ese es uno de los grandes desafíos, porque todo el mundo dice que hace participación, todo el mundo dice que está en un equipo interdisciplinario y pues en realidad estamos en equipos multi-intersectoriales, multi eh, pero sin conexión no sin conexión sin comunicación entre nosotros este y eso pues, eh, es lo creo que hace frágil a los equipos porque finalmente pues no hay una compenetración y a la larga pues esos equipos a veces pues se desarman también ¿no? Entonces, eh, y creo que por el momento actual en el que estamos de la pandemia hace como mucho más evidente la importancia de hacer este tipo de proyectos, pensando en que, en que necesitamos construir ambientes que sean habitables, que no solamente sean para nosotros, sino que también pensemos en esa integración con el medio ambiente, eh, pensando en que ese, ese espacio tiene que durar, que no puede ser que que esté solamente por un corto tiempo, por el momento en el que estamos viviendo, porque pues, si seguimos así en el 2050, pues esto ya se acaba, ¿no? Entonces, ¿en qué condiciones vamos a seguir viviendo? Eh, creo que eso es vital, preguntarnos eso para, para poder desarrollar otro tipo de proyectos, ya no podemos seguirnos planteando el mismo tipo de proyectos que hace un año, ¿no? Entonces, de ahí de ahí la importancia de, de tomar este tipo de, de cursos, de diplomados, porque nos dan una mirada diferente. Además de que nuestros compañeros y compañeras que también probablemente entren al curso, y bueno, y en el que estuvo en el año pasado, eh, también había como esa, esas ganas de distintas personas de distintas disciplinas que venían con, con las ganas como de aprender también de, de, de las otras personas. Eh, y bueno... Eh, solo para reforzar este, esto del intercambio de saberes, la importancia de los diagnósticos, la importancia de las distintas fases o momentos, eh, que contextualicemos y que hagamos redes. Creo que eso es como lo que hoy en día necesitamos.